hola amigos de youtube estamos aquí de regreso en otro tutorial más y bueno si no han visto el tutorial de cómo hacer bajos stage house les recomiendo que lo vean voy a poner una tarjeta aquí en este momento debe aparecer para que ustedes vean el video antes de que vean este video. y lo que vamos a ver aquí son diferentes tipos de bajeo que he descubierto son bajeos de cumbia, pero igualmente se pueden este, utilizar en el Tech House. Y vamos a descubrirlo, amigos. Aquí ya tengo un group de fondo, nada más para tener un poco de música de fondo. Pero nos vamos a enfocar aquí a las notas midis, a los bajos. Bueno, este es el más sencillo de todos, que es el contratiempo. Vamos a escucharlo. suena muy sencillo simplemente es la nota fundamental en contratiempos podemos bajarlo o de tono etcétera no tiene chiste ¿eh? el siguiente es el primer grado y el quinto grado es decir igual en contratiempos pero el primer grado aquí y el quinto grado aquí en este caso tenemos la como la fundamental y el quinto grado sería mi, la si do re mi, contamos 5 grados y tenemos el quinto grado escuchamos se juega perdón juega este suena muy divertido juguetón por eso dije juega pero vamos a escuchar una variante que es 155 es decir, la tónica y las dos quintas. Vamos a escucharlo. Igual este no tiene que durar tanto. Suena bastante bien. Ahora tenemos el 1-3-5, el tercer grado del acorde. Y esto es el más básico y el que suena muy seguido en, en canciones de Tech House podemos rellenar eh, completamente el bajo que no haya huecos o darle un poquito de espacio también este darle un poquito de espacio Hay ustedes, varíenle como ustedes consideren. Por ejemplo, este que llene el completo y la primera mitad no. Etcétera, ¿no? El siguiente es 1, 3, 5, pero con algunas variantes en la tonalidad. Vamos a escucharlo. Aquí hacemos más como una línea melódica subimos un tono es decir al acorde de sol si re es 1 3 5 luego bajamos fa sostenido y luego mi pero mi mayor porque de mi a sol es este tercera menor y de sol a si es tercera mayor entonces este es un acorde menor podemos dejarlo aquí a ver qué tal se escucha suena débil, por eso yo los dejo en mayores. Interesante, ¿no? Luego tenemos la figura 5-3-1, el quinto grado primero, el tercer grado que es el grado mediante de un acorde y la tónica. Vamos a escucharlo. Bueno, primero lo visualizamos para ver cómo quedó. Quinto grado, tercer grado y la tónica del acorde. ¿eh? Suena interesante. Vamos a rellenar todos los espacios. Suena bien. Y podríamos, por ejemplo, combinarlo eh, de repente con el 1.3.5, cinco, ¿eh? Por ejemplo, este dejamos cortes, así. ¿no? Luego tenemos la variante del 153. Primero la tónica, luego el quinto grado y luego el tercer grado, que más o menos sonaría así. ¿Y qué qué tal si lo combinamos con este? Ese suena un poquito mejor, pero vamos a cortar esta nota. A ver qué tal se oye. Etcétera, ¿no? Ahora, este es uno de mis favoritos porque tenemos la tónica, el quinto grado y la octava. Por eso le puse 1, 5, 8. Vamos a escucharlo. Este suena muy rápido, pero realmente no estoy modificando la velocidad, pero por esta figura me va a dar la impresión que suena rápido. Y si por ejemplo este lo hago un poquito más corto, Vamos a alargar este, el quinto grado, falado, y este, ah, bueno, este todavía no hemos llegado hasta ahí, etcétera, ¿no? Entonces, 158 es tocar la octava. Suena bastante bien, le da velocidad a nuestras canciones y suena alegre. Y no importa que lo cambiemos de tonalidad, miren, vamos a bajarlo a MI, MI SOL SI. En LA. O en FA aquí prescindimos del tercer grado es tónica quinta y octava ahora una variante aquí vamos a agregar el séptimo grado del acorde en este caso va a ser el acorde de la mayor sería la lado mi mi el quinto grado y sol sería la séptima vamos a escuchar este Y la figura es 1, 5 y luego la séptima en el bajo. Le da mucha velocidad también, mucho juego. Ahora séptima primero, primer grado y quinto. La séptima en el, el, es el primer, la primera nota que va a sonar en el bajo. Luego la tónica y luego el quinto grado. Podríamos hacer una variante que suene una octava arriba. Pero la idea es utilizar el séptimo grado primero, la tónica y el quinto grado. Muy bien, ahora esta es muy interesante: 157. Muy simple, podemos duplicar esto varias veces. Este es muy similar a tocar 158, pero en vez de llegar a la octava, tocamos la séptima. Este sería 158. Pero esto sería 157. También suena bastante interesante. Y podríamos combinarlo, por ejemplo. 18 aquí, 17 y 18. Dándole jueguito, ¿eh? Pero vamos a dejarlo en 157. Le hago 188. ¿Sí? Vamos a ver cómo suena. Interesante, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si lo invierto? Recuerden que en Ableton Live tenemos este botón para invertir notas. Escuchemos. No suena mal, ¿eh? No suena mal. Al derecho ni al revés. Y luego 177 es casi como un 188 pero con séptima. Es lo mismo miren es que no se escuchó mi voz porque estaba sonando. Al derecho y al revés. Y podríamos ir jugando con los diferentes figuras, mire Un, dos, tres, cuatro. Etcétera, ¿no? Bueno, voy a dejarles estos patrones en la descripción para que ustedes jueguen, nada más cambien diferentes acordes. Pero les voy a dejar estos patrones para que ustedes los dibujen en sus próximas canciones. Espero que les haya gustado, manita arriba. No olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo más notificaciones. O más bien recibir notificaciones de próximos videos que va a ir subiendo. Saludos, chao.